¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon! ¡Let's go! Shiny Loque! Y, y bienvenidos chicos, por fin estoy aquí otra vez ya a tope de power Voy a volver a subir vídeos con constancia He estado de vacaciones, me operaron y he estado de recuperación Pero ya estoy completamente recuperado Me operaron, me operaron de las amígdalas Pero ya estoy 100% recuperado, o casi al 100% Así que ya puedo grabar, ya puedo editar, ya puedo hablar y gritar Porque antes podía más o menos hablar, pero no podía realmente... No, no debía hacerlo, ¿vale? Así que he estado de descanso tranquilamente Pero ahora sí, volvemos a tope En el último episodio, espero que lo recordéis Porque a mucha gente le gustó Conseguimos un... Un... Un, un Arbok Que la verdad es que no me hizo ninguna ilusión Porque no era Shiny, esperaba un Shiny O sea, yo tenía ese sentimiento de Va a ser un Shiny Y no, no fue un Shiny Y me llevé una decepción de cojones Este es el equipo actual Supongo que lo conocéis No vamos a entrar en detalles Porque es el de siempre Para mí ha pasado bastante tiempo Pero para vosotros tampoco tanto y tenemos cuatro Pokémon, 5 Pokémon, perdón, sin usar Bellsprout, Abra, Arbok, Jigglypuff, que no tiene mote ninguno siquiera Porque es que eh, no se lo he puesto, la verdad Y Virolai No he puesto motes a estos Pokémon porque son Pokémon que Si eso ya se lo pondré cuando los vaya a usar, ¿vale? O sea, es que no me apetece, ni siquiera me apetece Hoy sí que voy a poner motes, ¿de acuerdo? Tengo, tengo una lista de motes de los capítulos que me habéis ido contestando Y que los he dejado sin poner, así que son cinco Y espero capturar hoy al menos, al menos... Al menos dos Shinies, o sea, dos Solo pido dos, no piden. uno no me vale Uno solo no me vale, quiero dos Shinies Así que, vamos a ver Vamos a planear la estrategia de hoy, ¿de acuerdo? Eh, vamos a, da a darle al vuelo Ya directamente A ver, señor Eevee, vamos a volar Volar, surcar los cielos Me falta una MO y no sé dónde se consigue Fijaos, tenemos todo esto Para capturar, ¿de acuerdo? Tenemos Ruta 12 Ruta 13 14 15, son 12, 13, 14, 15, son 4 rutas. Y la ruta 19 también podemos capturar, creo, creo. Entonces, son 5 rutas para capturar. Lo que pasa es que habrá combates y toda la historia. Así que vamos a ir a Ciudad Fuchsia, lo primero. Y vamos a ir de derecha hacia arriba, ¿de acuerdo? Porque creo que es lo más fácil para capturar algún Pokémon. Vamos a ir a Fuchsia, capturamos. Primero curamos, porque tenemos los Pokémon un poco jodidos. Y si nos toca hacer algún combate, vamos a estar verdaderamente en la mierda. Curamos y vamos a capturar. Espero dos Shinies como poco, ¿eh? Dos Shinies y que sean buenos. Eh, ya sabéis que no valen repetidos. Es decir, si tenemos algún Pokémon capturado que salga, no lo podemos volver a capturar. Salvo que sea muerto. Entonces, supongo que sí, pero uf, no estoy seguro. Voy a beber un poquito. Oh, la verdad es que me da la vida beber algo mientras grabo, porque se te queda la garganta... De malditos locos Voy a dejar la ruta 19, que es la de abajo Que está, digamos, por explorar Porque hay que ir a la ciudad al, A la isla Canela La voy a dejar pendiente y vamos a ir por aquí, ¿vale? Vamos a ir hacia la ruta de la derecha, que era la 15, si no recuerdo mal Aquí a la derecha, ruta 15 Vale, preparaos chicos preparaos porque se viene primer Pokémon del día Estoy deseando que se haga un Pokémon Top Necesitamos un Pokémon Top Si no, vamos a estar verdaderamente jodidos eh, a ver, voy a poner primero a Albi. Que hace muchísimo que no le use en plan bien Y vamos a ver, chicos. Si primer Pokémon de la ruta número 15. Que sea Shiny, por favor, por favor. ¡Squirtle! ¡Oh! ¡Squirtle Shiny! ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! ¡Oh! Recordad que si salen varios Pokémon a la vez, es el que esté más cerca. Lo dije en el primer episodio: han salido dos Squirtle Y Squirtle Shiny estaba más cerca. Vale, vamos a tirar, por supuesto. De. De vaya Framus. Se me desconecta esto, tío, porque ahora tengo un cable. Pequeñísimo, vaya Frambu, ahí está, Dios, Squirtle, era lo que quería, era lo que quería, mamá, vamos, ahí está, genial, vamos, captúrate, Squirtle, por favor, te lo pido, uno, vamos, dos, vamos, no, basta Va jodido, eh, basta jodido, es un starter, recordémoslo, recordémoslo, vaya Frambu, necesito hacer un excelente, voy a poner, eh, voy a poner una ultra ball, soy retrasado, ultra bolas, por favor, tengo master bola, eh, poco se habla de esto, eh, vamos, ahí está, excelente, por favor, captúrate, Captúrate, uno, vamos, dos, tres. ¡Ah! ¡Sí! <risas> minuto, minuto, ¿qué? minuto cuatro de vídeo. Tenemos un Shiny poderosísimo. Poderosísimo. el Shiny. Madre mía, madre mía. ¿No? ¿Podríamos haber empezado mejor? Pues, no sé. polución, ¿quién quiere aprender polución? Liquitum. No. Lo siento, pero tiene atacazos. No me interesa polución para nada. Conservamos. ¡Madre, tú! Liquidum, un minuto uno de vídeo, chaval. Esto es Liquidum. Eh, Squirtle. Fijaos, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? Acero, bicho. Madre mía, el tipo fuego. Pero, ¿por qué me tocan Pokémon que mueren por cuatro, tío? A ver, acero, bicho. Eh... Escupe chorros de agua mientras flota para capturar a sus presas se Esconde en su caparazón cuando siente el peligro Ok, ok, vamos a ponerle un mote, por supuesto Y vamos a ver qué ataques tiene Lo primero, el mote, ¿vale? A ver, vamos a meterle en el equipo eh, Porque lo tengo que levelear, eso sí, eso es importantísimo A ver, Squirtle, te voy a poner un mote ¿Qué mote? Tengo una lista de motes, de acuerdo, de los que me habéis ido hablando Y el mote se lo va a llevar Gener, ¿vale? Gener es, eh, es el... Vale, esto va a parecer un poco... Un poco mal, pero es el apellido de un amigo mío, ¿de acuerdo? Y me pidió que le pusiera mote. Me comentó en el vídeo, en varios vídeos, de hecho. Y nunca le he puesto mote todavía. Así que, Gener, te llevas el mote de... O sea, amigo mío, Gener. No sé si quieres que diga tu nombre. <risa> Tienes el mote de un cacho Squirtle Shiny. Que vamos a poner en el equipo porque igual evoluciona hoy mismo. Pensad que está a nivel 36. O sea, que eso quiere decir que puede ser más que clave. Voy a quitar... Voy a quitar a... A ver, quito a JD de momento, ¿vale? No voy a cambiar ni el layout ni nada por el estilo Porque va a ser prácticamente levelear Hoy no voy a combatir, así que ya pensaremos Qué equipo es el mejor para tener, ¿de acuerdo? ¡Oh! Coffin Shiny hubiera sido también brutal, ¿eh? Pero bueno, Squirtle O sea, Squirtle, Squirtle Es lo que viene siendo, eh, no sé, el Nepe A ver, Squirtle, compañero Esquivo por aquí, perfecto No quiero combatir, ¿eh? Combatir lo mínimo posible A ver si podemos esquivar a todo el mundo Nos vendría muy bien Para poder capturar, que es el objetivo de hoy ¡Uh! Uh, esto también es objetivo de hoy! ¡Hiperpoción! ¡Perfecto, perfecto! ¡Oh, uh, Hypno Shiny! ¡Electabus! ¡Pokémonazos hay aquí, eh! Hipno que era nuestro... ¿Cómo se llamaba? ¡Sándwich, ¿verdad? Pobre hipno que murió en terribles sufrimientos. Hipno, hermano, te queremos. Adiós. A ver, avanzamos por aquí. Esquivamos a este par. Cogemos objeto, otra hiperpoción. No, ultrabolas. Bien, vale. Me parece bien, te lo compro. Seguimos por aquí. Creo que esto ya es ruta nueva, eh. Ruta 14. Ojito. Ojito, por aquí puedo pasar. ¡No! ¡Ah! Vale, bueno, combate. Primer combate del día de hoy, chicos. Minuto 7 de vídeo. No pasa nada. No pasa nada. Voy a poner a probar los Pokémon. Que sí, tía, que sí. Me da igual. Me da igual. Primer combate, chicos. Vamos a ver. Ok, combate jodido, ¿eh? No quiero más combates, tío. No quiero más combates. Seguimos por aquí. A ver. Ojo porque se viene primer Pokémon, ¿eh? Primer Pokémon de la ruta 14. Corto aquí. ¡Ah! ¿Es un Sil. ¡Es un S.I.L.! ¡No, Shiny! ¡Fuck! ¿Pero cómo puedo llegar yo hasta ahí, tío? ¡No! ¡No! ¡No quería combatir más! ¡Me cago en Sampito Pato! ¡Uf! Pues igual no puedo coger ni a ese S.I.L., ¿eh? Un S.I.L. Un S.I.L. Bueno. Bueno. Te lo puedo comprar. Había un victim, el Shiny, pero ese no me valía. Arbok. ¿Qué tipo era Arbok? Lucha... Lucha... Lucha, ¿qué? Lucha, no, no ¿Qué tipo era Arbok? Roca ¿Era Roca, qué? Joder, no me acuerdo Era Roca, da igual, terremoto Terremoto Auto. Albi, Albi, Albi aguántalo Albi aguántalo, Albi, un PS ¡Oh! Y no ha sido el poder del amor No ha sido el poder de así la... Ah, sí, no ha, sido. ha sido el poder del amor Ha sido el poder del amor, yo es que flipo Yo es que flipo, pero flipo con este juego, tío es un poco injusto esto. Bueno, a ver, yo te lo agradezco, la verdad. Es el juego así, ¿sabes? Yo, en fin, que la vida es así. No me lo, cre no me lo, tío, no me lo creo. <risa> un PS, tío. Autodestrucción. Me cago en San Pito. pato A ver, Tiziano. Madre mía, Albi. Estás en la mierda, Albi. Hermano. Minuto 14 de vídeo. Como lo veis. Todavía hemos capturado solo un Pokémon. Tentacruel. Foco resplandor Vamos a ver Nivel 40 ¿Tío, ¿A qué nivel están los Pokémon en esta ruta? Vale, muy eficaz, gracias Te lo agradezco, la verdad Porque dos Pokémon avalancha Me la pela avalancha Foco resplandor Y Tentacruel de li Ok Autodestrucción, tío Qué heavy Ya ha habido tres en toda la serie ¡Tres! Tres autodestrucciones Dios es que alucina Ok Entrenador debilitado, no quería luchar contra él, la verdad, ni siquiera quería. Por aquí no puedo entrar, vale, pues nada. Necesito el Sil, ese, Uf, un Sil, tío. No te creas que me hace mucha ilusión, eh. Hay dos combates, tío. Voy a pasar de capturar al SEAL, eh. Si queréis, vuelvo en otro momento a capturarle, pero ahora mismo no me hace mucha ilusión. Vamos a seguir. A ver, quita de ahí, perfecto. Por aquí dime que no hay combate, dime que no, dime que no. Vale, aquí hay uno, pero no es obligatorio. A ver, gírate. No, para allá, para, allá, para el otro lado. Para otro lado, nice. Y ahora para allá. Vamos, muy bien, hermano Ok, combate obligatorio tío. Ah, no, no, no, no, no, no. perfecto, perfecto Perfecto, quítate, perfecto Este tampoco es obligatorio Gírate, gírate, compañero Seguimos en ruta, ¿no? Seguimos en la ruta 14, creo Pistas, no sé qué, la madre del topo Aquí hay para cortar uh, uh, uh, uh No quiero luchar contra este Esto es lucha, ¿verdad? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Espérate ¿Este es obligatorio? No ¿O oh, sí? ¿Sí? ah, ¡Sí, es obligatorio! Fuck ¿Quieres medirte conmigo? Será un placer Ok Pues nada, otro más Solo uno Hemos esquivado bastantes entrenadores, la verdad Bueno, igual hago cortes, ¿eh? Porque la idea de hoy es capturar No es luchar Karateca Lola La verdad que Lola Te ha salido un corte de pelo Un poco de chico, ¿no? Mr. Mime no quiero un Mr. Mind. Espero que no me salga con Mr. Mime También te lo digo Vale, Albi está jodido un PS, así que cambiamos Vamos a meter a Lauti Lauti está dando buenos resultados, eh Lauti está siendo bastante top Esto de ese tipo fantasma nos viene... Uf Qué flipas, a ver, tengo aquí una gata, tío Gata, gata, ¿qué pasa? Deja de comerte el cable A ver, ¿qué ha hecho? No lo he visto, claro Terremoto Vamos allá, vamos allá, ese terremoto fresco ¡Ese terremoto fresco! ¡pa! ¡Cómo revienta! ¿Qué ha hecho? Hago oh, el tipo eléctrico! Ok, trueno ¡Uf, el trueno! ¡Uf, el trueno! Vale, bueno, bien Paralizado Muy bien Espíritu de combate, el poder del amor ¿Pero esto qué es, hermanos? ¿Qué es esto del amor? ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor? Ahí está ese terremoto, Mr. Mime, debilitado Bien cada vez va a ser más fácil porque estamos yendo de rutas difíciles a más fáciles. Así que los combates serán más asequibles. Alvisual45 quiere aprender Residuos. Es especial, así que no. La verdad es que Albino tiene muy buenos ataques. Es verdad que tiene, tiene Terremoto, que siempre es muy top. Pero Residuos, tío. Chupavidas. Ah, no sé, no sé, no sé. La vida es así. A ver, seguimos por aquí que no haya más combates, Hermanos. No quiero más. Vale, este es opcional, estupendo. Hay un, un Porygon, tío. ¿Esto es ruta nueva? Dime que sí, dime que es ruta nueva, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo puedo mirar? Mapa, mapa, mapa, mapa. Dime que, es, dime que es ruta nueva. Estamos en la ruta. Dime que estamos en la ruta 13. ¡Oh! ¡Es ruta 13! ¡Porygon Shiny! ¡Porygon Shiny! Es, es mío, es mío, es mío. ¡Porygon Shiny! ¡Porygon Shiny! ¡Vámonos, vámonos! Lo quiero, lo quiero, lo quiero que no sea combate eso por favor lo pido que no sea combate quiero ese porygon quiero ese porygon el sil no pero este le quiero oh dime que sí vamos necesito este porygon vamos vamos vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver a eh, ver lo primero vaya Frambu, obviamente y ultra bola ahí está vamos no no te muevas hijo puta no vamos Ahí está, bien Si no se captura, tú le tiro a la máster, ¿eh? Uno, vamos Dos Y tres ¡Vamos! ¡No! ¡Fuck! Nos renta la, la máster, ¿eh? No, no, no, estoy, no estoy de coña No sé cuánto de bueno es realmente Porygon, pero... ¡Vamos! Ahí está Captúrate, captúrate, no te escapes Uno Dos ¡No! No te escapes Vale, máster Máster, me da igual, tío La gasto aquí La gasto aquí ¡Vamos! ¡Ahí está! Tío, eh, sé, que, sé, sé que a lo mejor La podría haber gastado más adelante, pero necesito Sinis, ahora estamos muy jodidos Hermanos, muy jodidos, dos, tres Ahí está La Master puede fallar, eh La Master puede fallar, sería un LOL importantísimo Vale, Porygon, Porygon atrapado Claro que sí, a ver qué tipo es Porygon, tío A ver qué tipo es Porygon Necesito Sinis y aquí están Aquí están estos, este Porygon Roca, Psíquico, LOL Muy top, muy top el, el, el siniestro El fantasma La lucha es neutra Y la tierra Y el agua y el... Bastantes debilidades eh Bastantes debilidades El roca es un dolor de... Un dolor bastante serio A ver Señor Porygon ¿Se va a llevar un mote? Claro que sí Vamos a ver Por fin dos shinies Claro que sí hermanos Claro que sí Día de capturas Pero bastante worth it eh, He gastado la Master Ball, sí, lo sé, sí. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Necesitaba un Pokémon. Sebastiana, es que tenía la intuición de que se iba a escapar. Es un Porygon, un Pokémon bastante difícil de capturar. Y no sé si es bueno, de hecho. No sé si es muy bueno. Sebastiana, enhorabuena, te llevas el mote de Porygon. Me has escrito hace poco, va de hecho, esta chica que quería mote. Sebastiana, ahí está. Muy bien, muy bien, no lo he puesto, seré retrasado Ok, otra vez, a escribir Venga, no, no hay fin, aquí no hay fin Un segundo, dan un segundo que tengo que quitar el Whatsapp Que está sonando y seguro que lo estáis oyendo A ver Se... Vas... A ver, Phoebe como me tires Como me tires el micro, sí que me la lías eh. Me la lías, mazo Sebastián Na Ok Ok, Sebastiana, enhorabuena, te vienes al equipo Por supuesto, voy a quitar a Norman Os digo, todavía no hago, no voy a hacer No voy a montar el equipo 100% ¿De acuerdo? Un Eevee Un Eevee Shiny hubiera sido también la pena, chicos O un Slowpoke Un Slowpoke no le habría hecho ningún asco tampoco Vale, escapamos de aquí Huimos, huimos, huir, huir Ya tenemos dos Shinies, eh No está mal Vamos a seguir capturando, si puedo Si es que puedo Can, can, can, Shiny Kangaskhan Hubiera sido el Nepe Hubiera sido el Nepe Y B-Shiny también, tío ¡Qué pedazo de ruta! ¡Qué pedazo de ruta! Ahí sí hubiera usado la Master Boltan. Bueno, la hubiera usado también, quiero decir Con un con Kangaskhan un Shiny A ver, bajamos de aquí Porque... Aquí hay otra ruta Pero no sé si puedo capturar No sé si hay para capturar De hecho, está es la 13 Falta la 12, tío Pero la 12 yo creo que no hay hierba Y lo que hay... Ah, sí, ruta 12 Vale Vale, podemos capturar aquí Primer Pokémon de la ruta 12 Dime que es bueno Dime que es bueno Vamos a ello Vamos a ello ¡Oh, ¡Pikachu! ¡Pikachu shine. ¡Vamos! Pikachu me gusta, ¿no está mal? ¿Un Raichu? ¿Por qué no? A ver, eh... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo hacemos esto? Eh, otra vez eh... Vaya Frambu Ahí está, vaya Frambu y Ultra Bola, ¿no? Venga, Pikachu. Es, es, es fácil. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Vamos. ¡Excelente! Estaba en verde. Espero que se capture. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Claro que sí, hermanos! ¡Pikachu atrapado! ¡Dios! Pokémonazo, ¿eh? Pika A ver, Pikachu no es un Pokémon increíble, pero es un buen Pokémon al final. Pikachu de tipo... Agua-tierra, es buenísimo, chico. Agua-tierra es buenísima esa combinación Es top A ver, el planta, lo sé, el planta nos destroza Pero es un Pikachu bastante top Pues otro mote que se va a llevar, claro que sí A ver, lista de motes Dame un segundo Ok, el mote de Pikachu Se lo va a llevar... El señor Steve, ¿vale? Steve se llevó el mote de un Farfetch que duró 3 segundos. Así que, Steve, enhorabuena. Te llevas el mote de un Pikachu Shiny que sí que va a ser clave. ¡Tres Shinies, chicos! ¡Tres malditos Shinies! Muy top. Muy, pero que muy top. Vale, ya hemos capturado en todas las rutas. El SEAL ese no lo he cogido. Eh, ya veremos si lo cogemos. Es un SEAL no Shiny. A priori no debería poder cogerlo, la verdad. Pero bueno, voy a quitar al Lauti. Insisto... Los tengo aquí en el equipo porque los voy a levelear para mañana. Eh, pero no van a ser eh, Pokémon de, de que, que vaya a poner 100%. De acuerdo, hay que pensar. Mañana pensamos antes del gimnasio. Porque seis Shinies. Ya tenemos... No, seis No, tenemos 5 Shinies. 5. Y ahora mismo he dejado a Jago solamente. Bueno. Tenemos un buen equipo. Veremos mañana cuando tengamos a Blastoise y a Raichu. De acuerdo, tengo que ir a por una piedra trueno, ¿verdad? Aunque también lo podemos cambiar por un Raichu a Lola. Pero es que la combinación de tipos de Raichu normal... Es bastante buena Habrá que, habrá que ver cómo, cómo lo hacemos Así que nada más, chicos, dejamos por aquí el pedazo de episodio de hoy Dejad un super like de compiturón. no apretad ese botón Como si no hubiera un mañana, recordad que nos queda una ruta por capturar Así que contestad a la pregunta del día para recibir mote Y nos vemos en el próximo episodio chicos Chao, chao